Hola a todos chavales, soy JaimeB36 y sed. bienvenidos al canal de Gamer. Hoy estaremos de nuevo en Shovel Knight con el tercer gameplay de esta serie Y no sé si recordáis al final del episodio anterior apareció este muñecajo de aquí a la izquierda Este caballero dorado, el cual me metí sin querer en combate Y preferí guardarlo para este gameplay, así que ya sabemos lo que vamos a hacer hoy, ¿no? De cabeza, comprar este Vale, a ver Vale Limbo fuera ese se ha caído el solito y eso también. No los puedo palear. Uy, chaval, que agresivo, ¿no? Oh, ¿Qué dices? No le.. No le hago retroceder, vale. Uh, ¿Cómo paleo esto? Pasta. Oh, y encima echan. Están dinero, ¿eh? No <risa> me esperaba ahí. Vale. Voy a sentar encima. Fuera. Vale. Hasta este lo voy a pagar con la cabra de su compañero. Oh, mierda. Pensaba que tenía la boleta. Encima la fallo, tío. Bueno, no pues Aquí voy de guay. Sobre la magia. Eh, to... Vale. Pensaba que habría algo más. Bueno, pues eh, lo siguiente que teníamos que hacer sería volver a la villa después de derrotar Specter Knight. Eh, había una doncella en la parte de abajo ah, Primero hablamos con el bardo que encontró una partitura no sé. A ver, págame La danza macabra ¿Sabéis? Eso del público era tan muerto que parecía un entierro Jamás frase tan inexacta hubo Ahora que tengo esta partitura puedo tocarla en todo momento Podéis decirlo si gustáis No, no me interesa que la toques Vale, si seguimos por aquí A ver, tengo 6.800 Voy a hablar con el cabra turgo que me debería... Vale, sí, perfecto. Puedo comprarle otro vale de comida. Pues a hablar con este hombre y... corajemos el, el... vale. vamos aquí con cocina. Oh, el anterior creo que era plateado. No lo sé porque no lo pude grabar. Vale, bueno, perfecto. Ahora ya tenemos... 6 boletes de vida. A ver cuándo el turco le da por venderme magia. Eh, vamos a ir antes... antes de hablar con la doncella, que era la segunda por la derecha, Vamos a hablar con este tío de aquí, porque me encontré una trucha anzana y no la pude recoger. Voy a preguntarle para empezar que era. Mitad fruta, mitad pescado, aunque no en ese orden, eh? es uno de los deses del bosque que ayudan a los desválidos. No riáis, que es cierto. Si jamás visitáis su sagrada, alzad vuestro cáliz y el rey truchanzana anzana aparecerá. ¿A que no sabéis quién es el vendedor oficial de calidad truchanzana Os hace uno. Pues sí que me voy a comprar uno. Gente de color un, un un recipiente que va a contener icor mítico si sí, lo encuentras. A mí Me aparecerán reliquias, imagino. Sí, aquí aparecerá el segundo, para el cual no tengo dinero. Ah, ¿voy, Voy a, ver cómo aparece la segunda mejor de vida. Ah, solo, solo te dice que tienes dos y ya está. Aquí irán las de magia, imagino. Bueno, los dos, vale, lo que quieras. De... Oh, espera. Chester tendrá nueva magia, quizás. A no vas a creer que me decían tengo otra voz. ¿Echaréis un vistazo? ¡Por supuesto! Uh, magia de invulnerabilidad buena. Pero no me da para comprarla, así que voy a hablar con la doncella. A ver si ese mayor tesoro es oro. o era otra cosa. A ver si he este tratado es de Specter Knight. Contemplad pues mi mayor tesoro. ¡La danza! <ríe> Dios, ¿qué ñordaca es este, tío? <ríe> Qué y más. Yes, sencillamente indescriptible. Es una partitura, vale. Al menos me dan algo útil. En tal caso, me quedan por comprar la, la magia esta de 2000 de oro. Y, con suerte, otro Cali, Truchanzana. No creo que nadie me dé oro por aquí. Pero por si acaso... Siempre pico este, este montón, creo que nunca tiene nada. Pero yo, por si acaso, no pierdo la esperanza. Vale, vamos a ir saliendo de, de esta zona. Le daré la partitura cuando vuelva. Y vamos a ir... Eh... Tenemos dos opciones, que sería pelear contra King Knight en el castillo. O ver qué es este bosque que es, yo creo que, vamos a ver si este bosque es, es un nivel entero o es una cosa pequeñita sí, yo, yo creo que para llegar hasta ahí necesito la invulnerabilidad ¿verdad? Bueno, ya, voy a hablar con este hombre por todos los pinchos si puedes entrar en fase atravesaría sin miedo al peligro y me haría rico o sea, este es uno de los subniveles como, como la charca de, de ayer así que de momento vamos a pasar porque no tengo oro verdad esto el problema de este nivel, sí, vale, tampoco he recogido nada y en tal caso vamos a pelear contra King Knight. Vamos a hacernos el nivel ¡Adelante paladín! Yo. Me encanta ese salto parkour que hace siempre el Andrés. De nuevo ha, ha cambiado la banda sonora, ha cambiado Los dibujetes de, de fondo Vale. Pillamos esto ¡Oh! No te ibas a escapar, ¿no? Vale, lo ponemos ¡Oh, mierda! Me, me estaba fijando sobre todo en la lava y no me he fijado en esa especie de caballo extraño con la alabarda que quería palearme. Uy. Vale. Como veis tenemos ya un pozo en el que podemos intentar pillar algo. Vale. No hay nada. Ahora. Nos pues encontramos este pez de oro. Que no está mal, vaya. A ver, saltamos. Y este, espera A ver si, ¿sí? ¿no? Tío. ¿Cómo soy tan panco, madre mía. A ver, subimos. Uy, va a querer las ratas, ¿no? Vamos, dale. No, no, no, pero da igual. A ver, fuera. No, no tenía la de mierda. a Es pues que ya tengo mucha vida eh He pillado un poco y, y aún así tengo la que empecé con La misma vida con la que empecé el primer nivel Parece tontería vale, fuera oh, vale. no no me da. Fuera, ahí, tres toques este de fuera Y aquí tenemos las próximas paredes que van a ser rompibles se ve aquí la gemilla roja vale, vamos a arriba, escalamos y primer checkpoint esto imagino que serán como los esqueletos ¿no? de, de anteriores de anteriores niveles no voy a partir el checkpoint de momento porque no sé cómo va a ser esta zona oh, vale, este es mueve oh. tiene escudo ¿eh? vale tengo Vale Eh, tío, ¿por qué me ha dado eso? No pasa nada, función de oro Vale, continuamos Tenemos a dos de estos Y si quiero coger esa gema tengo que saltar encima de este otro, ¿no? No me ha dado ¿He saltado un poco? Pues es que me he movido lento Pero voy a volver a intentar Por fuera y ese. y se ha marchado Vale el intento. Nada, esta funciona, ¿eh? Vale, ahora sí. Va, continuamos nuestro camino. Y encontramos el siguiente checkpoint. Vale, uy, estas lámparas que guay es que caen. No sé si podré subirme. ¿no? Vale chicos, perdón por el corte, he tenido que irme unos segundos. Pero ya estamos aquí de vuelta con Shovel Knight y con nuestras lamparitas. ¿Vale? Bueno. Ahí lo tenemos y esta está fuera. Vamos a las escaleras de esta de aquí. ¡Qué guay esa! ¿Qué debe ser? Voy a intentar llegar. Vale. No... ¿Nada? ¿En serio? ¡Oh, qué buena! ¿Qué he hecho? ¿He tirado magia? ¿O es que estaba mal puesto? ¡Qué buena! ¡Qué guay! Vale Pero tengo que llegar hasta allá arriba y luego poder volver ¿Qué haces? ¿Se ha ido Chester de aquí? En la paz y en la guerra tengo todas las puertas. ¿No vais a creer lo que he encontrado en este cofre? Un vistazo. Pirvarita. Pues pa' mí, qué? Okay? Lanza bolas de fuego, pero no te emociones o te quedar sin um... Y yo como vuelvo. Sí, era... era evidente, ¿no? ¿Qué me iba a pasar? Creo que voy a pasar de ir a recuperarlo, porque es muy poco dinero Vale, fuera Total, me habrá salido la... la pirovarita Por unos... me ha cobrado 1000 y creo que he perdido unos... casi 400, así que mis 400 está bien La inmunidad... costaba 2000 Además son las mismas boletas Vale. Qué poderoso me siento, madre mía, Metiamos. a la hora! Es muy top, ¿no? Este arma está súper arriba, a ver, partimos ¿Me Voy a subir primero por las escaleras porque si no, si me cargo el bar luego no podré venir Esta me la como, está me la como. Y esta también. Vale, sí. No era esquivable. A ver, paremos, paremos, paremos Y para que así, que se viene este, este. Este dinero, vaya. La panoja. ¿Esto es un atajo? Vale. Creo que voy a ir por el camino normal porque así recojo todo el dinero a ver, a ver bajamos esto todavía lo tengo sin farmear sin pero no es de los premoles, ¿no? Ver, perfecto. Llevamos. tampoco hay nada muy especial no sé cuándo me he podido llevar 200 como mucho y si venimos por las escaleras de aquí Vale, sí, encontramos. ¡Ah! Lo que había antes. Vale. He conseguido palear. Que al menos son 10 de oro que me llevo. Vale, seguimos por aquí. Me da la sensación de que detrás de bastantes estandantes ahí Uy, va, chaval. Vale, vale. Tengo. Mierda. Vale, no hace daño al final de.. Vale, aquí. Ya, ya no es necesario preguntárselo. Vale. Fuera, fuera, fuera. Aprovechamos que teníamos ahí cofetillo de magia. Fuera. Fuera, y tú también. Es que puedo ir por ahí lanzando bolas de fuego. Total, esto me, me reabastece, ¿eh? Vale. Igual podría haber subido por, por ahí arriba, no lo he pensado. Efectivamente, los estándares tienen maravillas de 5. Prácticamente todos dentro. Vale. Voy a cambiar a las boletas. ¿No? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Soy yo. Esto es muy sospechoso, ¿no? Vale, pues no, no, no era absolutamente nada Vale, bajamos Caballerete. Me paro el fuego No, mierda, mierda, mierda Vale, menos consigo... Ah, sí puedo subir Vale Y fuera partimos esto Y bajamos va. No sé qué checkpoint es este Pero yo creo que el tercero o cuarto Perfectamente Vale Vale, ahora sí Hay que pegarle Vale ¿Modizamos? Y va, chaval Rayardo de fuego que me he comido Vale No, no, no. Uh, no. Madre mía, de la que me li he liberado. Vale, ya tengo toda la vida. Corrimos. Y no sé si. Me lo voy a comer, pero porque si no, creo que desaparece. Pero realmente no necesito dos pollos. A ver, otra de estas. Creo que aquí no me da Pues lo voy a tirar con magia Ahí, ahí perfecto. Ya vamos Y hacia adelante Hacia la conquista Debe ser ya de los últimos chase points este Efectivamente, King Knight. Quien os ha turbar nuestra paz No tenéis derecho a estar en mi sala del trono, granuja poco derecho como vos. Ni siquiera pertenecéis a la realeza. Pero su error la hechizará su poder en mi regia existencia. Y ahora todos se postraron ante mí. Esencia monárquica, decadencia snob. <ríe> Qué chistas más actuales. Preparados para probar la justicia. La justicia de la pala. Silencio. Y este tiene también sus 10 de vida, eh, fácilmente. Tiene. ¿Vale? ¿Qué ¿En serio? Porque él no tiene una pala, tiene un cetro ¿Qué mierdas es eso? ¿Me hace daño? Vale, sí, me hace, me hace daño No sé para qué me acerco a comprobarlo Uh Qué bueno, ¿no? Es pues poderoso, poderosos. ah, ah, ah. Estoy mal de vida Y él no tan mal como yo A ver Estoy a dos de vida, él está a cinco ya Estoy a uno, dos, uno ¡Fuera! Chaval, me estoy pasando Llevo los tres bosses, los tres sobreviviendo con uno de vida Todo esto tendría que ser un logro, eh Vale, perfecto. Muy contento conmigo mismo, es que ha salido un combate difícil. Y ya el típico sueño. Vamos a ver qué sueño esta vez nuestro, nuestro caballero. No otra vez el, el sueño de coger a Shield Knight. Vale. A ver dónde, dónde cae. Ah, ah, ah. Ah, ¿cómo no le dices? Sé dónde va a caer. Vale, magia. No, a coger, a coger, a coger. ¡Buena! Además me hinchaba pasta, ¿eh? Vale, levantamos, perfecto. No sé si el, si el último lo cogí vale coge Oh, qué buena En plan Contenedor de corazón como en el Zelda Vale, salimos Y llegamos de nuevo a, Al mapa del mundo Se va a revelar más terreno Y bueno chicos, yo creo que hemos hecho Bastante, bastante por hoy Voy a visitar la villa una última vez Para canjear mis Mi bala vale de comida para empezar Las partituras para el bardo Vale, a ver cómo bailo. A ver si me... Vale, no tenía más. Vamos adelante. ¿Qué, ¿Qué son esos? Mano un montón los personajes de este juego porque son muy, como muy mixtos. Eso es... Tenemos ahí al cabraturgo como claro ejemplo, pero es que ha pasado una especie de, de corzo antes con paraguas. Vale, tenemos siete de vida. Voy a comprarme... Primero voy a ver qué tiene Chester Que su barra de fuego ya me... se, ha, se ha hecho todo el nivel entero ¿eh? Sobrando, No vais a creer que energía tengo para vos La de fase por supuesto Y lo voy a comprar a este tío El otro Kali Vale Y pues yo creo que con esto ya Nos podemos despedir Voy a dejar ya aquí el capítulo, voy a salir al mapa para despedir ¿Le puedo dar a Laro? Oh, ¿Le puedo dar a Laro? Oh, oh, oh, oh. ¡Sí! Le he robado a una niña, yo pequeña. Oh. No, no, no, lo ha cogido ¡Qué y Bueno, chavales, aquí se termina el gameplay Para el próximo episodio vendremos a ver cuál es el, el tesoro que esconde el bosque en fase Y seguiremos con, bueno, toda esta nueva zona que se ha descubierto Que tiene tres nuevos castillos y una nueva zona de tesoros Como vemos aquí imagino que esto de ahí arriba es otra villa. Pero lo dejaremos para el siguiente episodio. Así que, bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Y hasta la próxima, chicos. Adiós.